Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Pablo Rocamora García y en este vídeo vengo a mostrar la página web que mi compañero María Moros y yo hemos desarrollado. La página se llama tuenciclopediamedica.es y en ella hemos creado contenidos relacionados con el ámbito de la salud. En la página de inicio hemos añadido un formulario en la parte superior derecha para realizar búsquedas rápidas. A continuación, Podemos encontrar la tabla de contenidos de la página de inicio. Eh, todas las ventanas de la web la tienen y es muy importante porque mejora considerablemente la navegación. Si seguimos bajando, podemos ver varios métodos para realizar búsqueda de enfermedades, como la búsqueda por, enfermedad, por iniciales, la búsqueda visual por partes del cuerpo o la búsqueda avanzada. Vamos a pulsar, por ejemplo, la letra A para buscar enfermedades con esta letra y vamos a consultar el artículo accidente cerebrovascular o ictus. Eh, aquí tenemos, como ya he comentado, la tabla de contenidos del artículo y el contenido del artículo propiamente dicho. Si seguimos navegando por la web, podemos ver otros artículos y también, por ejemplo, un formulario de contacto por si te apetece contactar con nosotros o el mapa del sitio web desde el que puedes acceder de forma directa a ciertas páginas del sitio. Por último, cabe destacar que hemos incorporado diversos modos de visualización como el modo oscuro, el modo accesible o el modo de alto contraste para mejorar la accesibilidad de la web. Voy a mostrar a continuación eh, el modo oscuro para comprobar la diferencia con el modo de visualización por defecto. Aquí podemos ver. Que se oscurece la página Y bueno Pues este sería el vídeo Esperemos que os haya gustado Muchas gracias por llegar hasta aquí Y hasta pronto